De algo, grabo, va. ¿Pero no estarías que estar en clase o qué? ¿Está ¿Está en En realidad me renta más youtuber? Sí, es youtuber? ¿Cómo te llamas? ¿tú? ¿Cómo se está grabando? No, no, pero para mí... ¡Eso es a vamos a salir ahí. por eso. una pregunta algo! Atila. Como suena. A-T-I-L-L-A. Se llama Jorge Cremades. ¿Y qué tipo de vídeos hacen bye? Son graciosos. Sí, o sea, son vídeos como de sí, 10 segundos chichos, curtitos, estos, cortitos, ¿sí? de, de chorradas, de típicas que te pasan al día sí, a día. Sí. ¡Es este, es este! Sí, sí. ¿Es, este? Sí, sí. ¡Es este! ¡Oh, oh. <risa> <risa> Yeah, you know who it is. It's me, baby. Young P. swole on the island is where i blow the checks though get the party cracking in any time zone hit the effort almost was my last flight home teeny bikinis i think that i'm dreaming seductive revealing got these honeys catching feelings the dream be appealing stacking cream to the ceiling rolling through with the gold these gleaming Aquí tenemos al chino abrochando la... ¿eh? He venido a Madrid entre otras cosas, aparte para ser imbécil para entrevistar a este chaval. Bueno, para estar con él. El chino que ya no se acuerda de atar la bici bueno, en Nueva Zelanda, ataba las cabras, estaba preocupado por las cabras. Hostia, Jorge, Jorge, ven, ven, ven un momento, ven un momento. ¿Sabéis esas cosas que le ponen como quemadas los vídeos por el lado sí, sí. siempre? Mira, mira ¿Le está saliendo? Ah, claro ¡Hostia! ¿Cuánto es tu logo ese de joder de mares? El increíble punto de joder de madre. Es una foto así, está en Youtube, en el baile de España Está el te saqué en mi capítulo Ah ¿Cómo, cómo, cómo? cómo es ese logo? ¿Lo entiendes? Y sí, no Que como habéis estado preguntando tanto, pues vamos a entrevistar aquí al chavalín de una vez por todas ¿Vale? Yeah, you know who it is It's me, baby Entonces, si no lo conocéis, os metéis en Jorge Cremades, en Byte, y de los vídeos cortos que hace. Ahora, ¿por qué hace ese tipo de vídeos? Es de tres plantas. Ah, vale, ¿no te conmigo? No okay. pegué. Jorge, ¿Qué, ¿por qué haces ese tipo de vídeos? Me gusta ser feliz de chino, estoy feliz con lo que Eso Es lo que la gente te dice, todos los días me <risa> sacas son una sonrisa. Sí, sí. Pero es mucho ¿Cuánto tardas en hacer los vídeos que haces? Nada, sobre todo tardo en pensar la qué haces. ¿Cuánto tardas? No, no, Explícanos muy brevemente el proceso, proceso. en hacer un vídeo. ¿Me, me probamos un día varios días, o depende de alguna idea que me llega el momento pero lo normal es que me levante pronto y me pongo a buscar, a leer cosas y a escribir o si no a pensar o decir, hostia esta situación, no le puedo dar una vuelta o esto que me acaba de pasar, a ver, me lo apunto tal, entonces luego lo pienso pues me levanto por la mañana y dejo bueno, me hace el postre, un café y que escribo pero evidentemente lo que quiero es dar un salto, que quiero ya hacer cine, teatro, televisión porque para eso en realidad es lo que estoy informando ¿vives de Cervantes? ¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde está la pregunta? ¿Vives de hacer vines? ¿Vives de ello? ¡Ah, vives! ¡Ah, bien entendido! Vives de hacer vines! Eh. Empezamos. Preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿Vives de hacer vines? ¡Ahora sí! ¿Vives de hacer... Eh, ¿Vives de ser actor? Eh... A ver, depende del mes. ¿De qué vives? De ser actor y de vines. ¿Te gusta montar en bici? Sí. La bicicleta de Madrid. YouTube, ¿Qué oh. te parece Madrid? Eh, estoy enamorado de Madrid. ¿Te gusta más que Alicante? Sentimientos separados. Preferido, ¿Película preferida? Película preferida, Pisioneros, tío, me encantó. Ponte Pisioneros. ¿Un libro? Un libro, estoy leyéndome ahora eh, El diario de Brito y Jones. ¿Por qué? Porque, porque quiero ver cómo, cómo está el escrito en su casa. No me hace mucha gracia. ¿Un lugar preferido en Madrid? Un lugar, En Barcelona. ¿Un actor preferido? Eh. Ale sí. González, ¿Un artista preferido? Un artista preferido. Pues tío sigo a un pavo en el snatcher que se llama Geo Geo Jet, algo así. Y hace dibujos eh, para el así. ¿Cuál es tu música preferida? Eh, me gusta mucho el Future Bass. Future Bass, Bass, base base. Gracias por seguirme chicos. Recordad, no hay vídeo malo, vale, solo que no va para ti. Te gusta, te <risas> gusta otro. <ríe> Chico, a eh, respuesta rápida, pre preguntas cortas. No, reputa rápida respuesta cortas. Pregunta rápida, respuesta corta, venga. Eh, Blanco o negro. Blanco. ¿Un color? Verde. Primera favorita. Un medio de está fuerte. La bici. Eh. Si tuvieras quitarle.. <mel entrada> no, no, no, no, cuento. Luego preferida, eh. Lucía no. del sexo. Vale, si uh, tuvieras que quitarle una rueda a tu bici, ¿cuál sería? La delante, porque poder hacer caballitos. Bueno, huele que te falte para probar. Eh, si, si, si pudieras haber ido en otro medio de transporte, no hubiera sido la bicicleta, pero la hace cual hubiera sido un caballo eh, ¿Le darías la vuelta a caballo a España? Sí, le pondría así, le daría la vuelta a caballo a España <risa> Un compañero de viaje, Lucía Bueno, gracias Chino, de verdad, por, por, por hacerme la, la entrevista, tío que Se me corta la cara por... se me corta en el momento de que... Que se va a joder el vídeo, hombre Yo disfruto porque sé que vosotros disfrutáis Keep spitting till my last breath Ain't even to count my cash yet Step to me, you straight up cash wreck Don't even leave the house for a bad check I wanna be where the action is On a yacht with TV actresses A visa, where I spend the summer Pick up the phone,